Ok, pues muy buenos días a todos. Los saludo con mucho cariño y estoy sumamente agradecido por Dios por esta maravillosa oportunidad. Hoy los estoy saludando desde aquí, desde el club de mi hija, que me dijo que iba a dar su testimonio, pero nos quedamos esperando su testimonio. Ah, así que ah, estoy muy agradecido con Herbalife porque Herbalife ha sido la escuela más increíble que yo he tenido para transformar mi vida. Así que Quiero de una manera muy especial decirles a cada uno de ustedes que es importante que todos los días nosotros tengamos exactamente la claridad en qué vamos a usar nuestro día. No nos expongamos a que los demás nos tomen nuestra vida y nos digan qué es lo que vamos a hacer y nos lleven por una ruta de que nosotros hagamos aquello que ni siquiera imaginamos que íbamos a hacer. Eso es lo número uno. Y el número dos, quiero pedirles a cada uno de ustedes que llenen su mente de gratitud, que llenen su mente de agradecimiento, que llenen su mente de buenos conceptos, que antes de comenzar el día comiencen cultivando su propia mente y que piensen que su mente es un jardín donde pueden poner los mejores rosales, donde pueden sembrar las mejores, las mejores rosas. Y ustedes pueden tener en su mente todo aquello que ustedes consideren que pueden disfrutar, que pueden vivir y compartir. Acuérdense ustedes que las actividades que ustedes realizan, primero ustedes las pensaron. Entonces usted tenga cuidado con lo que piensa. Y también, por supuesto, recuerde usted, que usted debe de tener cuidado. Sus pensamientos son la consecuencia, primero, de las personas con las que usted se reúne. Segundo, de los libros que usted lee. Tercero, de las películas que usted ve y de los audios que usted escucha. Así que es muy importante que usted tenga la claridad absoluta y aprenda a ser selecto en cómo está construyendo su jardín. Entienda usted esa parte maravillosa de cómo usted está construyéndose a usted mismo. Y número tres, quiero invitarlo a usted a que haga conciencia que la vida es un viaje sin regreso. Y que cada actividad que usted hace cuenta, que aquella actividad que no está sumando para tener un buen jardín es porque usted está haciendo una actividad en donde le está poniendo mala hierba a su jardín. Usted no puede pensar, no puede pensar que esto que usted hace no cuenta, todo cuenta. Debe de tener la claridad absoluta de entender que todo cuenta. Y es importante entender que las que todo lo que usted hace cuenta y lo que no cuenta para bien está contando para mal. Tome la sabia decisión de ser completamente selecto en todo aquello que usted está viviendo en su vida. Porque eso que usted vive es lo que a usted lo está construyendo y eso que lo está construyendo a usted es lo que usted va a enseñar. Entonces, sea sabio en esa, en esa parte. Recuerde usted que es importante tener una vida de metas. Tenga claridad en sus metas. No tenga espacios vacíos en su mente. Cada vez que usted tenga espacios vacíos en su mente, es porque usted está abriendo el espacio a la mala hierba. Y recuerde usted, la mala hierba que cultive en su jardín va a destruir los rosales que usted ha cultivado tenga un cuidado especial y eso aplica en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si usted tiene la idea de mejorar su salud, de construir su salud, de hacer un trabajo generoso para tener una buena salud y poder disfrutar su cuerpo, a usted le puede llegar la idea, a usted le pueden cultivar la idea, usted puede ver la idea, de algún tipo de alimento que usted ya sabe que no está incluido en su proyecto, que no está incluido en su plan. Pero si usted permite que esa idea se cultive en su mente, seguramente usted lo va a hacer en su vida. Y entonces eso va a restar a lo que usted ha crecido, a lo que usted ha obtenido. Así que es inteligente que usted sea sabio. Y acuérdese de lo siguiente. Cuando nosotros no tenemos el hábito, nosotros tenemos que instalar la disciplina. Porque la disciplina nos, nos defiende a nosotros de nosotros. Instale sabias disciplinas en su vida. Y luego dedique su vida a respetar las disciplinas. Instale buenos hábitos. Aprenda a cultivarse. No se deje guiar por las emociones no se deje llevar por los momentos de por esos momentos de felicidad que solamente son momentáneos y que en la mayoría de los casos le restan a su vida, disminuyen su vida, deterioran su vida. Aprenda a tener una vida de metas con buenas disciplinas y cultívelas y practíquelas todos los días. Busque de manera sabia, busque de manera inteligente, que cada día usted pueda y tenga la claridad de que haga crecer sus metas. Sea generoso con usted mismo. Acuérdese de lo siguiente. Si usted construye buenas obras, es decir, si usted siembra buenas semillas, usted va a tener buena cosecha. Sea sabio en seleccionar lo que va a sembrar. Y luego, su cosecha solo es una consecuencia. Si por el momento usted está teniendo una cosecha que no le hace sentir cómodo, es porque usted no fue cuidadoso en los momentos de siembra. Usted no fue consciente de lo que estaba sembrando. Dese de cuenta que ustedes es... es Uh, es el creador de todo lo que está sucediendo alrededor de usted no hay nadie que le venga a sembrar es usted quien lo siembra así que hoy es cierre de mes usted necesita hacer lo suficiente para cubrir su meta del mes de agosto no permita que se le escape su meta haga el trabajo que tiene que hacer el último día también tiene 24 horas. Y el último minuto también tiene 60 segundos. Trabaje con lo mejor de usted. Busque los mejores recursos que están adentro de usted. Y llévelos al mercado. Y saque los mejores resultados. Y saque los mejores beneficios. No viaje en la vida con el mínimo esfuerzo. La vida no premia a aquellos que viajan con el mínimo esfuerzo. Aprenda a trabajar sabiamente en usted. Saque la mejor versión de usted todos los días. De su mayor esfuerzo. Trabaje poderosamente. Cierre su mes y logre su meta. Lógrela con lo mejor de usted. Y solamente quiero que recuerde lo siguiente. Hoy es el día de cerrar el mes de agosto. Y mañana, con su mayor fuerza, con su mejor energía, es el primer día de hacer el cierre del mes de septiembre. No acumule sus necesidades. Aproveche sus oportunidades todos los días. Asegúrese de que cada día usted está tomando ventaja de todas las oportunidades que tiene. Pero si por alguna circunstancia, no ha logrado cerrar este mes, ciérrelo con su mayor fuerza ahora. Y por favor, le quiero pedir lo siguiente. No piense que la oportunidad se acabó. Si usted es de los que está cerrando para cinco, con cinco mil puntos, y usted está pensando, no, pues ya se acabó, solo tengo 2,500, ya lo voy a cerrar en 2,500, que se quede en 2,500. No, no, líder, no, líder. La oportunidad no se ha acabado. Su oportunidad sigue vigente. Póngase a buscar constructores de éxito. Y búsquelos poderosamente. Búsquelos. Busque, haga presentaciones de negocios con poder. Haga presentaciones de negocios con fuerza. Haga lo suficiente. Pero no se rinda, no se deje vencer. No se deje vencer. Que su mente no le haga una mala jugada. No se deje vencer. Trabaje poderosamente y haga el cierre más increíble sorpréndase a usted de lo que usted es capaz de hacer sorpréndase así que para todos mis compañeros que ya lograron hacer su cierre muchas felicidades me uno a su celebración tendremos una extravaganza increíble espero verlo en los mejores lugares en los lugares de la de, de la celebración y por supuesto y por supuesto quiero recordarles a todos ustedes, ninguno de ustedes puede faltar a la extravaganza. Haga lo que sea necesario. Haga los mejores acuerdos. Haga los acuerdos más sabios y nos estaremos viendo en la extravaganza. Llegue a la extravaganza con la mente clara, con la mente limpia, con el corazón limpio. Y acuérdese que tiene que llenarlo de buenas ideas, que tiene que llenarlo de buenos mensajes, porque la extravaganza es un evento que solamente podemos vivir una vez al año no posponga esta maravillosa oportunidad solamente aproveche la haga lo que tenga que hacer y cierre inteligentemente y llegue con nosotros a celebrar en la extravaganza así que haga acuerdos inteligentes para dejar su club haga acuerdos inteligentes para dejar su negocio y acuérdese de lo siguiente no se distraiga la extravaganza es un lugar donde hay muchos conocimientos, donde hay muchas oportunidades, pero donde hay muchos distractores. Las mentes débiles son la tierra fértil para sembrar la mala hierba. Lleve, llegue a la extravaganza con la claridad suficiente de que su mente no es la tierra fértil para sembrar la mala hierba. Su mente es la tierra fértil para ir por grandes ideas, por grandes proyectos, por grandes metas. Y asegúrese de estar en la extravaganza completo. Acuérdese que no hay calor, no hay frío, no hay distractores, no hay hambre, no hay sueño. En la extravaganza es el momento en el que usted tiene que estar tomando las mejores oportunidades. guerreros. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta llamada. Hijo, hiciste un trabajo maravilloso, representaste a Mark Hughes de una manera especial. Muchas gracias, hijo, y felicidades por el trabajo que hiciste. A todos y cada uno de ustedes que participaron con su testimonio, muchas gracias. Hicieron un trabajo maravilloso. Gracias por haber participado en su testimonio. Muchas, muchas gracias y por supuesto muchas gracias Adriana un trabajo maravilloso que están haciendo están están, están haciendo la, una pareja increíble con Esmeralda muchas gracias Esmeralda me encanta cómo han venido trabajando ustedes y haciendo que las cosas sucedan así que uh, no me quiero no me quiero despedir de ustedes sin hacerles la siguiente propuesta quiero que establezcan sus metas así que el próximo miércoles tenemos la llamada con, para, para, para conocer el producto. Así que hay que agradecerle a Garner por todo el trabajo tan increíble que hace. Y el próximo miércoles, en punto de las 9 de la noche, necesitamos estar escuchando y tomando nota de esto. Pero, guerreros, si ustedes quieren vender producto cerrado y ustedes quieren poner a alguien a que haga el trabajo por ustedes, por favor, asegúrense de tener a, su, a, a esa persona que ustedes no le han podido vender el producto. A esa persona que ustedes saben que necesita el producto. A esa persona que les ha dicho que no tiene dinero para comprar el producto. A esa persona que les ha dicho que después, asegúrense que el próximo miércoles, en punto de las nueve de la noche, ustedes van a tener a dos, a tres a cuatro, a cinco futuros clientes, escuchando esta gran llamada. Ustedes necesitan estar con ellos. Y habrá algunos que estén lejos de ustedes y no puedan ustedes estar con ellos. Asegúrense de compartir con cada uno de ellos la liga de información para que ellos se conecten desde el lugar donde estén y ya solamente ustedes les vendan el producto. Que Garner haga el trabajo que ustedes y yo no somos capaces de hacer. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Sé que ustedes son gente de reto y estoy completamente convencido que el próximo miércoles ustedes tendrán a gente nueva escuchando la información que Garner va a dar. Y entonces yo quiero escucharlos el jueves diciendo, tuve a dos nuevos, tuve a tres nuevos escuchando la información, tuve a cinco nuevos. Recuerde usted que esto primero es una red de clientes y después esta red de clientes la hacemos red de distribuidores. Así que yo confío en que el próximo jueves estaremos celebrando su victoria de todos los invitados que tuvieron el miércoles. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta llamada. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus negocios. Los amo y les deseo lo mejor. Hasta luego.